estudiantes remotamente, más estudiantes en el salón de clase pueden compartir la pantalla y que ellos vean toda la información que se está proyectando en el salón, ¿verdad? Regularmente cuando tenemos una reunión sincrónica, compartimos la pantalla de nuestro escritorio, ¿verdad? En este caso, como esta pantalla inteligente tiene otras alternativas, como el whiteboard que acaba de explicar Ernesto, y otras funcionalidades, pues vamos a imaginarnos que eso es lo que ustedes quieren, que sus estudiantes vean. Como es al mismo tiempo, tenemos que crear entonces la reunión sincrónica y enviarla a nuestros estudiantes. Así que vamos a conectarnos. Me permiten un segundito verdad para, para hacer la conexión. Ya previamente, para propósitos del taller, déjenme moverlo hacia el frente. Para bueno, no quedar muy cerca ¿verdad? de la pantalla. Eh, ya previamente nosotros creamos una reunión sincrónica de prueba, me voy a conectar a Zoom Y entonces, Janice eh, va a conectar también para que ustedes puedan ver cómo en pantalla se va a ver la información tanto de lo que estoy compartiendo como eh, voy a validar verla, la cuenta Ahora mismo yo me tengo que conectar a Zoom tanto desde aquí como en la aplicación de la pantalla ¿okay? Importante. Cuando tenemos aquí la, eh, la cámara, es importante decirles que esta cámara ustedes deben tener una en su departamento. Por cada por pantalla. pantalla. Eh, tal vez, ¿verdad? La profesora nos puede dar la explicación, ver cómo va a ser ese proceso de préstamo, pero es necesario que si ustedes quieren que sus estudiantes los vean frente a la pantalla, necesitan entonces tener, ¿verdad? una cámara o utilizar la cámara de su computador. Ahora mismo yo estoy conectándome a la reunión. Cuando me conecto a la reunión tengo que decir que voy a utilizar una cámara externa, no la cámara de mi computadora. Y luego voy a hacer lo propio en la pantalla. ¿Okay? Aquí, pues obviamente, vamos a ir al locker, vamos a buscar la aplicación de Zoom en caso de que ustedes no tengan la aplicación instalada, es bien importante que revisen porque tienen que hacerla disponible. Eh, al momento, la versión web no nos está funcionando rápidamente. Me va a pedir que yo me autentique, ¿verdad? Tengo que entrar mis credenciales. Ahora, como en la sesión anterior las había borrado, pues tengo que nuevamente entrarlas, me permiten un su cuenta de zoom van a buscar el evento nosotros habíamos creado uno que se llama práctica zoom para escucharon eso mm -hmm. eso mm -hmm. ahí pipa porque está la computadora porque no olvidé apagar aquí el volumen mm -hmm. así que ustedes una... les va a pasar lo mismo y tienen que bajar el volumen acá ¿ok? bien bien importante si yo pongo mi volumen aquí para escuchar lo que mi estudiante que está eh, al otro lado me habla esto obligatoriamente tiene que estar encendido porque si no vamos a escuchar ese fifo sí porque estaría doble mm -hmm. Bien, bien importante y rapidito vamos a poder observar tengo aquí a Liz doblemente conectada más yo como estudiante. Fíjate. Y aquí también, obviamente, lo avisan. ¿verdad? Que se puede observar todo. Importante que ustedes observen aquí este botoncito de chat, que ustedes ya lo conocen en Zoom. Eh, aquí ustedes van a decidir qué es lo que quieren compartir. El propósito de hacer este proceso es que quieren compartir esta pantalla, ¿verdad? Así que coloqué la opción de Screen. Van a ver si ustedes automáticamente activan la función que quieran mostrar con sus estudiantes pueden escoger el whiteboard, pueden escoger cualquiera de las alternativas como aplicaciones que tiene de por sí la pantalla ustedes escriben vamos a marcar por aquí y como pueden ver se supone que lo que Janice les muestra es que están viendo exactamente esta información si ustedes quieren que yo me vea ¿verdad? En la transmisión, pues debo estar de frente a la cámara, ¿verdad? En este caso, para que el estudiante, entonces, pueda sentirse que ustedes están cerca, porque ese es el propósito. Sí. ¿Qué les parece? Importante que sepan de que la cámara es prácticamente para que el estudiante vea al profesor y no se sienta que está cogiendo clase solo y eh, automáticamente Eso que Sí, porque lo pagamos aquí, lo pagamos acá, pero ella lo está escuchando. ¿Okay? Y vamos a observar que aquí hay una flecha pequeña, si no nos fijamos bien, parece como si no existiera, pero ustedes pueden tocar y ahí es que se habilita la función de desactivar el compartir pantalla, porque de momento lo miramos así, no encontramos qué voy a hacer ahora, ¿verdad? Que volver a la reunión virtual, ustedes marcan aquí y marcan stop share, ¿Vale? Obviamente ahora lo que se está viendo es solamente la proyección de la cámara, se supone, ¿verdad? Entonces soy yo la que me estoy viendo, ya yo no estoy compartiendo la pantalla con los... Otra cosa bien, bien importante es que cuando terminemos esta reunión virtual, cerremos aquí en, en, en la parte superior que ustedes ven allá y también apaguemos en nuestra computadora, la Tenemos que apagar en, en la doble cuenta que tenemos abierta. Eso es sumamente importante también. Y explicarles, previo a cerrar, que ya les da las funciones aquí de More que ustedes pueden utilizar también las otras alternativas que SUNDE ofrece. Me parecen un poco sonritas, pero que están ahí disponibles. ¿eh? Y aquí cerramos. Cerramos la reunión. Automáticamente volvemos entonces a la información de Contin. Es prácticamente lo mismo. Sea, yo tengo la reunión eh, creada. Selecciono la reunión y le digo unirme. Vamos a poder observar aquí la cámara. Eh, la debes de seleccionar. Al principio va a salir automáticamente la de ustedes. Así que en la tuerquita ustedes van a seleccionar la cámara. Una vez ya esté seleccionada, le vamos a decir unirme y ya automáticamente ya estoy unida en la, en la reunión al igual que Liz entonces si te fijan yo lo que hice fue que esta vez no voy a seleccionar esta cámara para darle la opción 2 así lo ven estudiantes ¿no? sí. de la misma forma si ustedes, eh, suponiendo que la las es a las 7 de la mañana y no tienen acceso a esta cámara pues eh, hay una opción usamos la misma de la computadora y uh -huh. lo que vos es que a la, la cámara de la computadora me ve a mí y yo le dejo entonces el lado de esta computadora asegurándome de que este esté en normalmente vengo aquí en locker voy a buscar sí. team, tiene que ser por medio de la aplicación ninguna de estas funciones eh, eh, por medio de la web no están funcionando okay. eh, nos va a aparecer normalmente aquí, entonces se lo voy a con su cuenta y vamos a buscar eh, la reunión y yo tengo una mía, selecciono práctica y me voy a conectar, voy a parar. le digo join y aquí van a poder observar nuevamente que ya me conecté. Eh, para yo compartir con mis estudiantes, nuevamente vengo a la opción de Share, a la cuadrillo con la flechita, y me da la opción de puedo compartir la pantalla nosotros estamos directamente en OneDrive si grabamos las presentaciones en el mismo OneDrive pues nos da la opción de share PowerPoint y me va a aparecer mi OneDrive o pues me va a aparecer en las presentaciones recientes que yo he utilizado en este caso pues bueno, yo utilicé anteriormente esta así que voy a seleccionar aquí mi etiqueta Es que vamos a ir a los tres puntitos para que el estudiante la pueda ver completa y le vamos a decir ocultar vista de moderador y el estudiante va a ver así. Uh -huh. no, ¿Y así lo ve tal y como lo ve en la pantalla. Porque de lo contrario, si no aparecen todos los slides en la parte de abajo y hasta las notas personales de ustedes como presentadores, y pues eso no es lo que se recomienda. Uh -huh. Entonces, si se fijan están viendo la presentación, más estarían viendo. Profesor. Y el estudiante que tenemos aquí está viendo la presentación y lo podemos manejar desde aquí. Una vez terminemos, pues normal le digo stop y puedo decidir qué otra área quiero eh, proyectar o eh, también puedo trabajar lo que son los emojis, eh, si quiero compartir lo que son las comunicaciones con los estudiantes y cuando ve las personas están bien conectadas. Una vez terminado, solamente digo... Importante para cerrar cuenta, vengo acá arriba donde dice mi nombre y vengo donde dice mi nombre, lo voy a hacer y abajo dice... Sí, sí. Bien importante que hagan. Importante, si cierran aquí, que cierren aquí, que no vayan a dejar la luna abierta. Y entonces díganos algo que no tengan que decir, para poder observar en la pantalla que nos van a salir unos tres puntitos. Y a la hija que nos dice cuántas slides estamos utilizando, uh -huh. esos tres puntitos yo le digo ocultar vistas de moderador. Ah, ok, ok. Oculto y ya Así que de esta manera tenemos atendiendo a nuestros estudiantes que están virtuales, tenemos eh, conexión tanto visual si hacemos que ellos prendan la cámara, ellos nos están viendo, pero pues también tenemos conexión con que tenemos presente Así que es un reto, ¿verdad?, mantener dos escenarios al mismo tiempo. Pero entendemos que de esa manera es funcional, es funcional. Ustedes no tiran, ¿verdad?, cuando lo practiquen, ¿cómo les va? Ya conocemos varios profesores que lo han hecho y les ha funcionado bien. Lo que tienen que hacer por de es que la aplicación esté disponible en la pantalla. Tanto de Teams como de Zoom y de Google Meet. ¿Alguna duda pregunta de todo lo que hemos cubierto en la de de hoy? ¿Y con Meet también se puede hacer? Exactamente, igual. Igualito. Y con Meet, crea el evento y se conecta. Recuerda que en Google Meet ya no va a grabar. No, ¿Sí? Era, sí, eso es bien sí. importante ¿Eh? Pueden hacer la invitación y llevar a cabo la reunión Pero no pueden grabar No, estoy en ah, mi ah, con ver, mi cuenta Voy a crear una reunión Ya yo entré a mí porque teníamos la cuenta ya abierta uh -huh. Lo mismo si te lo quedan con una cuenta regular en mi uh -huh. si Tengo la reunión aquí no, en mi Yo no, lo que hago es igual, la abro en la computadora y lo mismo hago aquí y me conecto. Le digo Johnny. Y aquí estamos conectados. Entonces, en los tres puntos yo le digo una vez este usted se Pero puede mover eh, a cualquiera de la pantalla y entonces el estudiante lo puede ir accediendo a ¿eh? y es lo mismo cualquier cosa que yo haga el estudiante lo va a ir que funciona de la misma manera los tres funcionan igual